Bien, ¿qué tal, gente? En este video les quiero enseñar cómo cambiar, o sea, cómo cambié el sensor de temperatura del auto El problemita que tuve fue, se me había jodido y obviamente la temperatura marcaba nada que ver y en un momento estaba lloviendo, recuerdo y adentro, o sea, se sentía calor, que hice? Había mucha humedad afuera Quiero prender el aire y no mandaba, no mandaba, no mandaba caro. Y, y había sido que el sensor tenía que ver todo con el tema del del aire, todo ese tema. Así que bueno, tuve que comprar el, el sensor de temperatura. Lo encontré en el en Mercado Libre. Eh, estamos hablando en precio argentino, algo de 5700 pesos más o menos. Bien. Acá les muestro cómo hice para sacar lo que es el cristal, o sea, el espejo del, del retrovisor. Lo que usé fue un, un tenedor, como para. O sea, tiene que ser algo fino, en teoría tiene que ser algo fino para meter entre los costados. Y lo único que hice es hacer palanca y quitar nada porque estaba a presión. Bien, acá tenemos lo que es eh, dos trabitas para sacar la carcasa blanca de la parte de arriba único que hay que hacer es prestar atención nada porque yo cuando eh, o sea, cuando yo cerré todo en una parte quebré una de las patitas ahí está ahí saqué y los demás es ir, ir prestando atención nada más como cómo están lo, las trabas esta parte sería lo que es el laslo de giro yo lo que hago la desconecto también para trabajar mejor toda presión, así que bueno bien acá me encontré con otro trabito también, que es para sacar o sea, o sea es, no ni siquiera saqué sino lo que hice es mover un toque la, la la cargaza hacia adelante para que me dé espacio para meter los dedos en el sensor que se encuentra bien en la parte de adentro o sea, la parte de abajo sería tenía otra trabita y por eso le ve con la cámara no le pude mostrar muy bien porque no se veía bien lo probé y no, no, no, no se alcanzaba a ver bien porque estaba como es negro la, la trabita es negro la carcasa y había mucho sol y, y enfocado y como que no se veía bien así que directamente opté por por ir diciéndole nomás que hay que ir prestando atención y sacándole a o seguir eh, moviendo las trabas nada más lo que dice usar el, el, el estornillador acuérdense que este es el retrovisor del lado del la acompañante estoy hablando de un Peugeot 208 2018 no sé en las otras versiones cómo vendrán o en otro Peugeot en dónde vendrá en este caso en mi caso Viene en, en el retrovisor del lado del la acompañante se van, cuenta, o sea, se van a dar cuenta porque la parte de abajo tiene como una un sobresaliente Que es la punta de lo que sería el sensor Ahí lo que hice es empujar el sensor Acá lo muestro y esto sería el Samsung. es una cosita negra chiquitita nada bien diminuta pero bueno esta miniatura a veces no te hace funcionar el aire o sea no hace funcionar en el sentido de afuera está marcando que está haciendo 5 grados y el aire automáticamente no enciende o así sea, si afuera está haciendo calor se siente está haciendo algo de 15 17 grados y sí, automáticamente sin problema bien lo que hice es cortar los cables Posiblemente la parte de adentro vaya con ficha Pero bueno, yo no, no, no hice mucho pilombo para estar mirando todo adentro Porque eso tengo que armar todo lo que es el panel y todo un tema Así que directamente lo que hice es cortar el cable Y lo que hice es empalparlo más con el nuevo sensor El nuevo sensor sí traía fichita Que tampoco no las corté Así que opté con Pelar bien el cable de lo que sería la parte del auto y eh, conectar el sensor. Bien. Este, este es el sensor nuevo, es casi similar al otro. Digo similar porque no había poca diferencia, pero igual, o sea, entraban en donde tenía que ir, entraba sin rollo. Bien, como le dije anteriormente, lo único que hice fue que no corté el cable de lo que sería el, el sensor nuevo y lo empalme directamente para no cortar el cable porque ya no lo quise cortar última lo, lo iba a probar y si andaba un balazo y si no bueno tendría que cortar eh, estañar y bueno así que lo puse así y por suerte anduvo perfecto bien lo único que hice fue poner un poco de cinta no tenía los tubitos de termo contraíble así que bueno lo único que opté fue por por poner un poco de cinta aisladora nada más otro dato a tener en cuenta el sensor no tiene posición de conexión, o sea no tiene ni positivo ni negativo eh, va de los lados no, no, no influye la el, el lado de conexión sería bien ahí lo único que hago es poner nomás nuevamente el o sea, el nuevo sensor no nuevamente sino el nuevo sensor fijarme bien nomás que ingresa en el huequito y ahí tenemos el nuevo sensor puesto que quedaría de esa manera Bien, gente, lo único que hago ahora es volver a armar todo y probarlo. Y por suerte anduvo perfecto. Esta fue la parte en la que quebré una de las trabitas de, de la carcasa blanca sería porque claro lo estaba haciendo fuerza y no mira adentro y se estaba torciendo la trabita así que una trabita la, la rompí pero igual como trae doble traba de cada lado eh, encastró bien así que no no hubo problema en encastrar Bien, lo que hago es Volver a colocar el El espejo Que también va eh, ¿cómo más? Eh, Baja presión Acomodo lo que es El, el espejo Y bueno, y lo pruebo Más adelante estaré subiendo cómo cambiar lo que es el, el táctil de este de este este se llama este modelo, ya que el mío también se cagó. Así que por un momento, ni bien compra el táctil, lo voy a estar cambiando y mostrando cómo lo hice. Bien gente, como verán, 31 grados, marcaba perfecto, era la temperatura ambiente que estaba en ese momento. Quedó perfecto. Bueno gente, espero que les haya servido y gustado el video. Si fue así, les invito a suscribirse, darle a me gusta y compartir el video. Hasta el próximo video gente.